Hola soy Frax, si les traigo un creepypasta como los demás espero que les guste y si les gusta suscríbanse bla bla a empecemos jejejeje. Je, je, je. Carly es un programa semanal muy popular en internet. Fui a la página web de Icarly y Carly logo Michelle y Almendra X dañada por Michelle Almendra XD para ver algunos episodios, pero encontré un episodio que parecía extraño. El episodio se llama Last Show. Pulsé el botón para entrar. Este episodio se inicia igual que siempre. Entonces, la escena va al estudio de Carly. Freddy dice que el habitual en 5, 4, 3, 2, y la escena cambia hacia el techo del estudio donde se puede ver un orificio que se expande. Carly, Sam, Freddy y Spencer intentan cerrar el orificio, pero algo cae hacia Carly muy rápido, no pude ver lo que era ya que no hay botón de pausa y yo estaba en modo de pantalla completa. La pantalla queda en negro durante 1 minuto y 14 segundos y la escena cambia a Spencer llorando en el sofá de la sala de estar, primero hay una toma de toda la sala de la izquierda y Sam entra por la puerta de la cocina. Sam consuela a Spencer diciéndole que fue un accidente y que no debería molestarle. Él sigue llorando y Sam, riendo, se dirige al estudio. Fred y ella están en el estudio, comprobando el equipo para el próximo episodio. Este próximo episodio sería una presentez solo por Sam. Freddy dijo de nuevo en 5, 4, 3, pero antes de decir 2, lo mismo que le sucedió a Carly, le sucede a Sammy una vez más, fue demasiado rápido para mí y no entendí lo que pasó. La cámara vuelve a Spencer, que ahora llora más fuerte. En una escena corta solo 3 segundos Freddy aparece gritando, pone una pistola en la boca y aprieta el gatillo. Todo sucede muy rápido. Spencer va a la puerta de la cocina. La cámara sigue enfocando la puerta de la cocina durante 4 minutos y 3 segundos. A continuación, el episodio termina, cambiando a negro lentamente. En memoria lo siguiente que recuerdo haber visto realmente hizo mal a mi corazón y se me salieron las lágrimas. El texto en la pantalla de mi computadora dice después que el clip finaliza en memoria. De Freddy Anthony Benson.